Hola, muy buenos días, tardes noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal en Black Ops 2 Zombies. Suscríbete si no estás a la campanita para más videos de ese tipo. Ah, y por cierto, suscríbete al canal de mi amigo Guadamnico, que estará en la descripción. Él hace demasiados videos, o oh, creo que a unos seis, creo que tiene, de Fortnite y diferentes juegos. Bueno, los dejo con el video. A ver, bueno, voy a empezar a ver cómo me va. Primero que todo voy a ver los controles. A esperar a que carre un poquito. No sé qué trata de decir, nada más de que quiero sobrevivir y matar a todos esos casos. Bueno, primero que todo, ¿cómo se mira? ¿Cómo se apunta? A ver, se apunta así, ok. Así se apunta. Así nos movemos, así corro, así me agacho, así disparo, así recargo, así salto. Bueno, está todo listo. A ver si me encuentro un zombie por aquí. A ver si lo encuentro. Ah, míralo. Aquí se da cuchillo. Sí, ahí se da un cuchillo, clásico. A ver, me estoy quemando. Explota. A ver, primero que todo voy a ver qué dice en ese cartel. A ver qué dice... No sé qué trata de decir, la verdad. No lo entendí. A ver, primero que todo, no me quiero quemar. Segundo, debo de encontrar zombies. Zombies para mi body, para matarlos con el cuchillo. Ya que en la primera ronda son muy débiles. Ya estuve investigando y los que tienen fuego explotan. Con tres balazos Pum Ahí está Ahora está con cuchillo Y ya me dejó aturdido Pero qué importa Voy a abrir esta puerta O... Oh, sí Me voy acá arriba A ver si me encuentro algún zombie Nada No hay nada De verdad, ¿por qué no hay nada? Ah, míralo, míralo, míralo Así que te querías escapar de mí, ¿eh? No vas a poder cuchillazo Ahí está No, que falta otro En el auto, va a estar en el auto Está en el auto Ven, ven, ven, muerto Apareció de aquí Ahí está. Tenía que hacerlo, chicos Tenía que hacerlo <risa> Para saber si estaba muerto en realidad O si no lo estaba, pues Al menos que se muriera O sea, las barreras Y las reparo, me dan dinero Así que voy a estar reparando poquito, poquito Voy a comprarme la poción de revivir. Mm. ¡Ay! Ya. Listo, me la tomé. Cuchillazo. To Ay, ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Muérase! Ahí está. Ahí ¿usted por qué me viene por detrás? Tome cuchillito. Ahí está. Ahorita no estén... Tan apurado por eso estoy caminando y no corriendo porque la verdad ahorita es fácil. Ahorita es fácil de matarlos. Bueno, toma, toma, toma. Tú te mueres porque sí, toma. ¿No te moriste? Bueno, otro. Toma, toma, no quiero desperdiciar balas. No quiero desperdiciar balas por esa misma razón. No les estoy dando con la pistola. Me voy a comprar una caja a ver qué me sale. Dame algo bueno, dame algo bueno. Algo bueno, francotirador. Bueno, les voy a en la cabeza A ver, vengan, zombisitos Que les voy a en la cabecita A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, debe haber uno por aquí, ¿no? No hay nada ¿Por qué no hay ningún zombie aquí? Hace ratito venían a por mí Y ahora no hay ninguno ¿O es que no lo veo? <risa> no sé por qué No lo veo o algo así Mm. No viene ninguno No viene ninguno Ah, míralo Ahí está el último Ahora sí, voy a reparar la muralla esta Para que así no se me metan zombies tanto Y al, cuando tenga suficiente dinero Me voy a ir a por una caja A ver Voy a ir a reparar la otra A ver si puedo Ah, no, ya está reparada ¿Para qué la voy a reparar de nuevo? Me voy a ir para acá arriba A ver si puedo darle a uno en la cabeza ¡Ah, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Pum! No, no le... De. ¡Qué fail! InstaKill. Uh -huh. Vengan para acá con el cuchito. les voy a dar bien duro. Ahí está, uno, dos, tres. Cuchito, vengan, les voy a tronar la cabeza, no se preocupen. No les va a doler nada. ¡No les va a doler nada! Cuatro, cinco. ¡Me explotó! ¡Seis! ¡Ay, me explotó otra vez! ¿Por qué me explotan? 7, Ocho Nueve Diez <ríe> Que se me acabó, no Toma, toma, toma, toma Muerte, muérete No explotes en mi cara, no explotes. Bueno, en francotirador les voy a dar en la cabeza ¡Pum! Explotó Bueno, me voy a ir a ver A ver otra caja, por favor Otro francotirador, no otro francotirador no, por favor, por favor. Otro francotirador no. Ay, gracias. Una pitón está bien, es algo bueno. A ver, aquí vamos a ver. Ah, esto me lo recojo porque es buena. Es mejor que un pinche francotirador que no me sirvió para nada. A ver. Esta mata rápido, ¿eh? No mata lento. Con un malazo en la cabeza. Bueno, al menos voy en la ronda 4 y eso que... Soy un noob. <risa> o oh, soy un pro. No lo sé, la verdad. Pero bueno, yo voy a sobrevivir. ¿Qué apuestan a que llego a la ronda 20? <risa> si llego a la ronda 20, suscriban, ¿eh? Se suscriben. Y denle like. Por llegar a la ronda 20. Porque estos videos sí que me ha costado además el disco. El disco sí que cuesta dinero. A ver... Voy a agarrarlo, ya que todos muéranse. Creo que no es necesario comprarse una, una nueva caja. Creo que voy a ir a la cerveza. A una cerveza por allá. Mm, voy o no voy, voy o no voy. No, mejor no voy ya que están los lobos. Están los lobos. Mejor me quedo acá arriba, reparo la muralla. Y espero a los lobos para darle un pitonazo. Sin mal pensar. Ahí está, uno. Con una bala los mato, porque tengo una puntería de los dioses. Vengan, vengan, perritos, no tengan miedo. Yo los voy a matar. Ahí está, otro. Recargo y le doy cuchillazo. Cuchillazo. ¡Ay! ¡Me mata! Me queda muy poca vida. Déjenme vivir. Quiero vivir. No quiero morir tan pronto. Está en la ronda 5. Que creo que es un récord para mí, pero de todos modos. Ronda 5, es lo que importa Aún no sé para qué sirve la cerveza que me tome Nada más de que costaba muy barata Bueno, voy a recargar y voy a agarrar la munición ¡Munición! Ahí está, Matsamo. No voy a comprar otra caja, es innecesario Ahora me voy a ir a la cerveza Creo que es más seguro ahora mismo, ¿no? Mm, me lo estoy pensando ¿Voy a ir o no voy a ir? ¿Voy a ir o no voy? Me quedo, me quedo, ya que... Me quedo. Ahí está, otro. No me he movido de aquí, perdónenme, pero es que es muy difícil sobrevivir ahí afuera. <ríe> ya lo he intentado y he muerto siempre. Bueno. A ver. No vienen. No vienen. Ahí está, otro. Muérese. Usted me viene muy a gusto, ¿no? Tome, tome, tome, tome, tome, tome. ¡Ah! ¡Me pegó! ¡No me toque, señor viejo lesbiano! ¡No me toque! No está permitido tocarme. Máchamo, gracias. Vámonos. Toma. Me voy para arriba otra vez. Porque sí, porque puedo y porque quiero. Vamos, muerte, señor. Señor, no me toque. Ahí está. Bueno, muérdense que no quiero que me toquen. ...con sus manos sucias... muerte ...ahí está, la en la cabeza... ...bueno, con la pita al menos atraviesa... ...y los mata de a una a todos... ...eso es algo bueno... ...se me acaban las balas... ...no quiero desperdiciar balas... ...porque son muy importantes para después... ...a ver, rondeando, rodeando, rodeando... ...me tocó... ...muérase... ...no me toque... ...no me toque... ...y ya... ...es lo único que puedo decir por ahora... Creo que voy a mejorar esta arma, la que tengo ahorita en la mano La voy a mejorar cuando tenga el suficiente dinero Sí O me lo pienso, o me voy por una cerveza, o qué hago mm. Mm. No sé No, ahorita la voy a mejorar cuando pueda Bueno, al menos voy a estar aquí protegido sin hacer nada Disparándoles en la cabeza Toma, toma no quiero desperdiciar balas, por favor. Ahí está, una pitón. Que la piton creo que la voy a usar en caso... Uh, ¡Me toco! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Tome! ¡Todo a salvo! ¡Nada malo! ¡Todo a salvo! ¡No me puede hacer nada porque soy inevitable! Tengo por dos, así que calo yolo Porque quiero dinero, porque puedo Dinero, dame dinero Ah, que me pega Al menos lo dejes en cabeza Váyanse, váyanse, váyanse Tengo siete mil ya Vamos Vamos, muerte Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte, Estoy haciéndolo bien, ¿no? A ver 8800, ya tengo lo suficiente La Pitum lo voy a recargar porque siempre es mi última ayuda mm, Esto no sé por qué lo compré Lo compré por accidente, pero vamos a ver Para cuchillo Y no me explotan en la cabeza Uf, No me explotan en la cabeza Tengo la... Tengo el poder No me pueden matar y eso que tengo la Pitum ni la matar Pero qué importa Yo voy a reparar esto para curarme Voy a tener la Pitum en la mano para darles con el... Con Knuckles a ver. Ya, rápido. Quiero irme. Quiero irme aquí. Rápido. Que no quiero morir. Toma. <ríe> Te iba de cabeza. Tú en enrece. Vamos a hacer esto para conseguir re dinero. Y así ganar. Aunque no sé si tiene un límite, pero qué importa. Toma. Toma. Matsamo, Gracias. Capum. La regué. <ríe> la regué. No puede ser. La regué. Reggae... Bueno, me voy a ir a tomar la cerve otra cerveza por acá. A ver, abre la puerta y me la tomo. Quiero que esta es para soportar más golpes y me servirá. ¿What? No ha venido por acá y no me importa. A ver, muérete, viejito, no me toquen. No me toquen que yo les voy a dar con la electricidad y con un balazo en la cabeza. A ver, si me callo es porque estoy demasiado concentrado o no sé qué hablar. Bueno, muere. Te. Ahora. Mis. Mo. Bueno, pase hacer ronda. Y por si acaso le disparó la cabeza. Por si acaso no murió. Oye, eso es una burla para mí. Muérete. ¿Qué pendejo? ¿Qué? A ver. Vamos por acá. Y mata a todo lo que pueda. Porque quiero dinero. Quiero dinero. Money money muni money. Muni, muni, muni. Tome, tome, tome. Ahí está. Bueno, parece que tengo todo resuelto, ¿no? Tome. Voy en la ronda 9. Es, es un récord para mí. Es un. Es algo bueno para mí. Máximo no, si he llegado a las 5. No sé si ustedes me están dando poder o algo, pero yo lo estoy logrando como un amo. Estoy matando a todos y estoy siendo muy estratega para matarlos. Tome, tome. ¡Ah, ah! ¡No me toque! ¡No me toque! Ya le dije. Que no me toque. Toma. ¡Insta kill! ¡Ah, ya, ya vale la insta kill! Ya tengo insta kill con el cuneco. Muérete, muérete, muérete. Así ah, sí, en filita! Vengan, vengan, uno por uno. No amontonados. Bueno, voy a ir a mejorar mi pito. A ver, mejorate. Quiero una Pitum nueva. Ahora tengo rayos láser. Pitum. Ahí está. Ronda 10. Algo más. ¿Quién quiere más guamazos, eh? ¿Alguien más quiere más guamazos? Pues vengan por mí. Y yo les voy a dar con el en la mira hueca. Los voy a dar en el cunucu. Bueno, ya no tengo nada más que hablar, ¿no? Parece que me quedé sin audio, ¿no? Tome. De uno. Tome. Tome, no me toque. Aunque sea un perro, pero no me toque. A ver, con la de esta. Con la pitum. Que ella se llama cobra. Mm. Tome. Tome. Ah, que me pega. ¿Por qué me pega? Yo no le hice nada. Tome. Tome. Matsamo, yay Ay, ay, ay, al menos sigo vivo. Ronda 10, no puede ser como soporto tanto. No, gracias, esa arma es igual que la pistola. Estuve investigando y es una porquería. Bueno. Bueno. Voy a esperar que esa cosa se quite. Porque es una porquería. Una porquería. Voy a comprarme otra caja cuando pueda porque la matar no me convence mucho porque hace un poco menos de daño que antes. Además miren voy en la ronda 11, un logro más para mí. Algo que nunca creí posible gracias a ustedes he podido. Con la práctica y con ustedes a mi poder, a mi lado, yo puedo con todo. Y con manqueso por supuesto, que nunca falta la manquesa. Como ahorita, que me estoy enfrentando a una urda entera de zombies con un napitón y sin compañeros y con algo que electrocuta y no los hace explotar y que les ataca el sistema nervioso para que se queden quietos. Bueno, es algo, ¿no? Por dos, a Aloyolo. A lo Yolo. Por dos, toma. Toma. Toma. Porquería de francotirador, no lo voy a agarrar. Aunque sé que les gusta a muchos de ustedes ser francotirador, pero ahorita no me va a servir. Es una ronda muy alta. Necesito una suma ametralladora o la fal, que es una de mis preferidas. Bueno, ya pasé de ronda. Ahora vamos a ver si me toca algo. No, no, no. Me está saliendo pura cosa mala. Voy a reparar esto. Ya cada vez esto se va a poner más tenso y van a venir más, más y más. Yo lo que estoy buscando es la fal, no ninguna de ustedes. Son... No me gustan. Simplemente no me gustan. Son muy poderosas mejoradas, pero no me gustan. Toma. No, no, no, le, no le di. Toma con el Knuckles. No, no gracias. No me gusta. Tarda mucho en el recargar. Toma, toma, toma. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me pegue! ¡No me toque! Ahí está. Todos muertos y toma tu tupito. Toma, toma. Toma, no me toque. Todo bien diseñado. diseñado. Bueno, con la mata... Que, ya que tengo Insta Kill rr, tomen, tomen, tomen, tomen, tomen por dos. Tengo bien harto de money. Dame dinero, dinero, dinero, dinero. Aprende algo dinero. Bueno. Matsamo, necesito ese matzamo. Un capum y matzamo. Creo que voy a agarrar el matzamo. Y ahorita el capum. Ya que quiero dinero y ahorita tengo por dos, así que no me importa mucho. Agárralo y ahora me da 800. Es que soy una estrategia. Una estrategia. Creo que voy a mejorar la fama. Eh, no, gracias. Voy a ir a mejorar la fama. La fama. La matar. Sí, voy a ir a mejorarla. Mm, no sé, me da flojera. Mejor me tomo esto que hace que recargue más rápido y me ayuda a salapito Insta kill, voy a usarla a matar. Vénganse, vénganse, señores, con una granada voy a matar a uno. Tome, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Aquí me van a cerrar, me va a tomar esto para hacerles el doble de daño en la cabeza. Bueno, vénganse, vénganse, no tengan miedo. Ah, no me toque. Bueno. Nada más le, me queda poco para el insta kill. Ah, no me toque. No me toquen. No me toquen, que yo no quiero que me toquen. Ya queda poco. un poco para que se me acabe el Kunukul. A ver. A ver. Me voy de nuevo para acá. Ahorita voy a mejorar la Matar, ya que no me sirve ahorita si la tengo así sin mejorar. La mejoro, ahí está. A ver cómo sale, que no sé cuál es su transformación. No, pues se ve chida, eh. A ver. No, pues lo maté. Perdónese que no la quería probar así. No quería desperdiciar la bala. Mejor uso el Kunukuls para así detener la bala. A ver. Ya esto se va a poner más difícil ya que van en la ronda 14. La fal, la fal. No, un pinche oso. No me sirve para nada el oso. No me sirve para nadie. Además no me recuerdo... No me devuelve nada de mi dinero. ¿O sí? Bueno, son perros, son perros. Son perros o perras. Bueno. Yo me voy a quedar aquí sin hacer nada. Y disparándoles a ver si lo logro. Oh, pues sí que hace daño, ¿eh? Hace un montón de daño esta cosa. Va. Esa apareció atrás de mí. Me, hago, me voy. Ahorita me voy a comprar una caja. Ahorita que se termine esta ronda. Mátame. Ya, bueno. Al menos sal. Mejor. Me voy a tomar agua. Ya volí. Estaba tomando agua. Pero dirán, ¿cómo es que no vino ningún zombie? No lo sé. Y tampoco le puse en pausa. Así que es un misterio de la vida. Al menos no tuve que esperar tanto para empezar con la horda Como que vienen mucho. Como que vienen mucho. Piton, pitón, pitón. Piton me salva la vida. Vamos. Capum. Tom, Ahora sí que lo necesito. Ahora no me caga. A ver. Toma. Toma, toma. Nada 4070, eso está bien, ¿no? A ver Yo con esto me voy a poner todo concentrado Porque ya es en la ronda 15 Nunca he llegado hasta acá Nunca he llegado hasta acá y no quiero morir ahora Quiero llegar hasta la ronda 20 O a la 19 Al menos ahí para que Para que escriban Por favor, no quiero morir Ya, alejese. Pervertido Al menos ya tengo insta -kill, eso me servirá. Pero lo acabo de desperdiciar. A ver qué me sale, dame algo bueno. Porquería. Ya no me sirve esta ronda, esa desvaniza a los zombies, pero ya no me sirve en esta ronda. Qué injusto. Bueno, ya no me falta poquito y ya. Tomo poquito para antes de que se me aparezca el insta -kill. Bueno, al menos, no al menos matate. Bueno, ya empieza a venir lo feo, ya empieza a venir lo feo Empieza a venir lo feo Ronda 16, sé que puedo, sé que puedo, toma, toma, toma Tú no puedes contra mí, yo sí puedo contra ti, pero tú no contra mí Toma, to, toma, muerte, muerte, muerte, muerte Es que yo sé, yo sé, yo sé que puedo, yo sé que puedo Nadie más puede contra mí, nadie más puede contra mí. Toma, toma, toma, toma, muerte. A ver. Bueno, se me está laguiendo un poco, eh. Hay muchos zombies. Toma, tomen. He llegado muy lejos y no quiero que me la arruinen. Toma. Sé, sé que puedo, yo sé que puedo. Yo sé que puedo contra todas estas personas. Es esto muy lento, ¿no? Toma con el cunujos, para no desperdiciar balas. A ver. Ya tengo un 9.550. Debo buscar un arma mejor. Me voy a quedar sin balas pronto. Ya buena ronda 17. No manches. Ah. Ay sí, si llegan a este punto por favor suscríbanse al canal de mi amigo Adam Nico Y... Al ah, mío por favor. <ríe> pronto haré una miniserie de Minecraft. Lo, se los prometo que hoy les voy a subir un video, creo, de Minecraft, haciendo supervivencia. O sea, que creo que quieren Minecraft, ¿no? A ver, primero que todo me voy a enfocar a sobrevivir a estas co a estos que me están acorralando. ¡Oh, no me toque! ¡No me toquen! pitón toma, toma, toma, toma. Con la pito me dan 60 de dinero, pero ¿saben qué? Me entra por el oído y me sale por el otro porque no me voy a quedar sin balas, me voy a quedar sin balas y ya valió, me voy a quedar sin balas y ya valió, me voy a quedar sin balas y ya valió. Ya valió madres. Ya 62 balas, 32 balas, no puede ser, me voy a quedar sin balas. Si me quedo sin balas, muero. No, otra vez, no me toque, no me explote en la cara, no, me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé sin balas, me quedé sin balas, nada más mi única esperanza la pito. Bueno. Vamos, vamos, voy a... Vamos. Ay, está. Vamos, que no quiero morir ahorita. No quiero morir ahora, por favor. Dame algo bueno, no. No, no me queda la pitón. Bueno, no, gracias a esa cochinada, no la quiero. No la quiero, aunque sea el último, pero no la quiero. No, me resisto. Es una porquería, no necesario. Me quedan muy pocas balas de la Piton rápido, algo bueno. ¡La Gailin! Oh, la hubiera a mejorado ahorita. Al menos la Gailin me sirve para algo. No como la otra. Bueno, toma. Algo bueno tiene la Gailin. Que mata aún así a la ronda 18. Bueno, creo que ya llega mi hora de la muerte. En 6 minutos, no lo sé por qué. Bueno, a la ronda 20 creo que ya he muerto, ¿no? Voy a ver si me saca una fal o algo así. No, porquería otra vez. Con esta voy a ganar, con esta voy a ganar. Esta, aunque tiene muy pocas balas, pero voy a ganar y hace muy poco daño. Tomen, tomen, no, no capum, capum. Dame capum. No quiero morir ahora. Toma piton, piton, piton, piton. La Cobra Se llama Cobra No, Piton Bueno, la Gaili Sé que yo puedo Kapum. Me voy a ir a mejorar la Gaili Si no, no voy a poder Oh, veo si me sale la Fal Rápido, la Fal, la Fal No, un cuchillo No me sirve para nada Bueno, voy a mejorar la Gaili Antes de que empiece todo lo malo ah, Aquí es donde se pone chido la cosa ah, La Gaili Ahí está, la Lamentación está los lobos los lobos toma toma ya no los mato de a uno con el de electricidad. Oye, ¿tú por qué me pega? A ver. Al menos aquí se baja un poquito la tensión y podré descansar un poco. No voy a hablar ahorita que necesito respirar. Bueno, ya. está muy difícil esto porque ya no me falta una ronda esta ronda y ya se escriben matzamo ya lo logré lo logré y la caja se me fue me voy acá a ver si me sale la fal si me sale la fal tal vez si sí soporto la ronda 20 tal vez tal vez por favor que no quiero morir ahora mismo lanzó una bomba por el siguiente vamos ven caja ven, ¡Ven! Vamos, que no quiero morir ahora mismo. Sé que tú puedes. Ahí está. Vamos. Un poquito más de zombies. No me agradan los zombies mucho, como que digamos. No me gustan. Ah, Alex de mí. Alejese de mí. Que necesito la fal. Dame la fal. A ver, ¿qué es, qué es, qué es, qué es? Ah, esa cosa otra vez. Esa cosa otra vez, esa porquería otra vez. De nuevo, de nuevo esa porquería. Me trajeron la bomba, no... Ah, me, me aturdecí sí, a mí mismo. Ah, no me toque. Me caí. No ayuda. No quiero morir ahora mismo. Soy muy joven. Tengo tres minutos más y sobrevivo. Tres minutos más, tres minutos más. Tres minutos más y ganó la ronda. Tres minutos más y ganó la ronda. Por favor, por favor, quiero superar la ronda 20. Rápido, rápido, rápido, rápido. La supero. La supero 100%. Toma, toma, toma. Toma. Ah, ah, no me pegue. No me toque. Ah, me está tocando mucho. están tocando mucho. Ah, no me, no, no me toque, no me toque, no me toque, no me toque. quiero superar esta ronda, por favor. Quiero que se suscriban, por favor. Que me está costando mucho ganar esto. Bueno, al menos superé el mil límites. Ya nada más queda poco. Ya nada más queda poco y gano. Nada más queda poco. Gané. Ah, oh, gané Por un demonio gané Ya, ya nada más queda esto ¿Ya lo mato de una vez o no? Bueno, ya Y acabo de desperdiciar oh, oh. Oh, Ya creo que en la siguiente ronda muero No sé por qué, pero tengo el presentimiento De que en la ronda 21 voy a morir Voy a morir en esta ronda Creo que sí, voy a morir No sé por qué, pero creo que voy a morir hoy Voy a morir solo. La mejor la mejor. Ay, no puede ser. La mejoré muy Muy tarde. Fue muy tarde. Rápido. Aún hace mucho daño. ¿O oh, no? ¿O tal vez es porque tengo Insta aquí? <risa> bueno. La recojo, la recojo. Necesito recogerla. Rápido. Cope, vino rápido. Ah. Que me van a matar. Ah, me mató. Rápido, Cope. Rápido. Aún tienes otra vida. Puedes seguir viviendo. Puedes seguir viviendo. Corre, corre, corre, corre, corre. Corre. Corre y ve a tomarte la poción. No, no, no, no, me van. Me mataron. No puede ser. No puede ser. Me mataron. Al menos super. y kills. Dos caídas. Ay, no manches, todo lo que maté. Todas las cosas que pude matar Ay no puede ser Soy un crack, soy un amo Soy un pro ah, ah. Bueno chicos Aquí se termina el video Tristemente ya que en cada video Nada más voy a jugar una partida Y si ustedes quieren puedo jugar modo multiplayer Bueno suscríbete si no está sentido la cámara Para más videos de este tipo Y adiós